Buenos días, chicos y chicas. Seis y pico de la mañana, yo y... Hola. Sí. Y ella que está ahí, en su en su jaulita. Preparamos café, ¿de acuerdo? Yo hoy os voy a explicar un par de cosas, ¿de acuerdo? Importantes, súper importantes mientras se hace el café es importante cuando empezamos la casa ¿de acuerdo? cuando os levantáis, ahora son las 6 y 49 mira, si pues mirar el reloj ¿vale? pero normalmente me levanto mucho más temprano mira si tienes depresión, ventila la casa haz tu cama, como veis la cama está hecha ¿Vale? Recoge todas las cosas y duchate a primera de la mañana. Eso va a hacer que puedas hacer muchas más cosas y veas el día de otra manera. Si tu casa está ventilada y huele bien, va a ser más fácil que te lo veas toda la mañana. Entonces, ahora me acompañaréis en el proceso de irme a lavar los dientes y luego a la ducha. Que eso, en cualquier clínica, eso es lo que te obligaría. La volvamos y vamos para allá. Ayer por ejemplo, tuvimos o antes de ayer tuvimos las lavadoras Como ya se hicieron, no hace falta hacerlas Eso está guay, ¿vale? ¿Vale? La perra siempre con agua, eso es súper importante Entramos y empezamos Poco mi crema y tengo mi cepillo, que es manual de estos, de estos eléctricos porque acabo antes Vale, esto yo cuando tenía problemas O sea, me lavaba los dientes Súper poco, o sea, te estoy hablando de una vez por semana y eso es súper perjudicial. Mirar ahora, si hubiera una foto de antes, es fatal. Sería lavarlos por delante. Y siempre hasta el fondo ¿De acuerdo? No los tres, tres veces al día Os digo yo que se nota una diferencia Sí, mirad este like que Es la hostia Mira es un papelito Y así no se mancha Lo vi el otro día en un vídeo estos tontos Vale ya estoy estoy quejado, Entonces lo que voy a hacer es meterme en la ducha Pero me voy a meter la ducha con el bañador de acuerdo Porque no, si no me van a chapar el vídeo Que Ana no me grabó un par de planos nos vestimos rápido. ¡Hola! Siempre tienes aquí a tu amiga vigilando. No, ¿Eh? Mira, Buenos no. días. Lo importante, lo importante a la noche es que te relajes, y que agua calientita. Bueno, al, al, a por la mañana es mejor agua fría. Pero bueno, si puedes ponerte agua calientita, pues casi mejor, ¿no? Ahora. Aprovecho, aprovecho el ratito que estoy para respirar bien, sobre todo, hacer respiraciones profundas Uf, y eso me relaja muchísimo de primera hora de mañana. Los lavamos, como veis, yo ya tengo los potes preparados porque compro los potes de 5 litros y los pongo aquí. estos potes son de una marca conocida de champús. Y ahora me limpio... Todo el cuellito, todo, lo que sea, y ya me lavo. Ahora cortaremos ya y nos vamos a vestir. Así que dejarlo un rato de intimidad. bien entonces lo único que hacemos es coger... Yo me pongo palillos, colonia y desodorante, ¿de acuerdo? Entonces... ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque me odio a, a mi mujer. Si yo no lo hiciera, o no la tuviera ella, seguramente estaría en la cama. O no me dur ducharía durante días. Por eso es muy importante que lo hagamos nosotros mismos. Por eso la gente se ingresa a las clínicas, para que aprenda estas rutinas. es muy importante que cada día te levantes, hagas lo que puedas, y aunque ahora yo estoy cansado, por ejemplo, es mejor, porque ahora al menos ya todo lo demás, ya no me preocupo, no me puedo agobiar y puede ser un motivo de ansiedad Me limpio, que esto no se tiene que hacer así, pero bueno, da igual, yo lo hago así ¿Vale? Entonces la... Entonces, como veis, tengo que ir al peluquero Y si me podría acercar la barba, me hago la barba De esta manera, te cuidas ¿Vale? Es normal que tengas una depresión, pero hay veces que aunque tengas depresión te tienes que cuidar porque si no te cuidas el cuerpo se va dejando, vas viendo tu estima baja en el espejo y eso es malo de acuerdo chicos, sin más, os quiero mucho mañana traeremos más cositas, seguramente a lo mejor mañana me cocino algo y lo veis conmigo, de acuerdo y sin más, pues ahora os da un saludo y luego os doy otro yo esperamos que esto os ayude y que os anime a seguir para adelante vale chicos, un abrazo vale, después del castigo me voy, un abrazo buenos días, que tengáis un buen día